A estaba en La casa del feminista, con conocimiento, nos juntaba una vez al mes, bro, antes que se fueran a yeah. saludar. Entonces, no sé, era el entretenido la hablar con el A mí él me dijo con todo el tema del todo, después. ¿Eh? Yo yeah. no dejaba bola, o sea, me he en la puerta. Nos tres años atrás. Nos juntaba una vez al mes. Íbamos para allá, íbamos claro. para acá y todo. Bro. Y a mí me bastaba. oh, esta hueso de. El... <risa> Ah, no eh, Lo que pasa ¿verdad? es que los baños, los baños estén eh, en olor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se queda, eh, cuando tú vas al baño y se queda, <coughs> o no se va al tiro, entonces queda una mancha. Bueno, para la gente que sepa y le pasa esa hueá, <risas> Tiene que poner al pizarro. Entonces, sí, pues sí. Voy a la feminista le pasó esa wea, pero no para que sea cochino, porque realmente uno no cacha esa porque si uno no es papá, bueno, papá cacha, es que eso bien, bien. Bueno, el volcanito y la hueá, mi papá hoy día está arreglando el local ¿no? hoy. Me habla de cosas técnicas. Yo todo lo que esté de maestría lo sé, pero yo no lo ejerzo. Pero te habla, Entonces, te habla de cosas técnicas como si uno supiera. Ah, sí. Es que me explica. Entonces, eh, ah. mi, mi abuela era igual, pues, era como la, la, la volcanita y la wea Hay que poner esto y la vez. yo no soy bueno para maestros. Mm. Así ti, weón, le dije, oye, hablé con el feminista y le dije, oye, este es que tiene un problema del baño ¿Y qué valo bueno, pero es un problema muy de algunos Water que tienen ese problema. No, no, no, yeah. se entienda. Son de los Water modernos. Entonces, con Antizarro solo solucionan ese problema. Entonces, para ti que estás escuchando, que tienes ese problema, eh lo venden en Oye, hay que, hay que, hay que mencionar los oficiadores casillero del Diablo. Sí, el mejor vino. El mejor vino. Y, campaña, y Samsung, Samsung, gran marca de televisores, <risas> el mejor televisor. Gracias por apreciarnos Samsung. cerveza cerveza Heineken la mejor cerveza. la mejor cerveza del este no lo único que no me da diarrea gracias Heineken Cerve, y que cristal cerveza, cerveza, ahí lo que vamos a hacer todos los podcasts vamos, vamos a auspiciar las cervezas cuando seamos famosos ¿no? que quisiéramos auspiciar ahora oh, te cortas sí. vamos vamos a piciar a, vamos a auspiciar a que el diablo y a ya la cerveza cristal y Heineken para hasta que nos pisen bueno qué, bueno, qué buen punto. Porque a mí la cerveza cristal de verdad me encanta. Me gusta mucho, es la mejor cerveza y, y no por y no, ningún motivo económico que lo digo. No, bueno, sí, estoy esperando que, sí, que me... me paguen en realidad, pero de pero verdad preferiría cualquier otra cerveza. Imagínate, imagínate a ti, persona dueño de una empresa de cerveza, tu cerveza acá, imagínate. Eso es lo que le tengo a decir. <risa> Imagina, la posi... Imagina las posibilidades. <risa> imagínate yo tomándola <risa> increíble, sería increíble oye ya eh, vamos, con, ahí está, ahí está vamos con vamos con vamos con ya hoy, hoy día pero un ver, el, de, para para de, claro. yo aprenderé otro cigarro de que quedan de estos pero de esto <risa> no, eh. dan risa dan risa oye ya para pa actualizar el tema el tema de hoy eh, es un top 5 de series favoritas mías y top 5 de, favoritas de, de, de mi amigo Rocketman y vamos comparando pues, y vamos hablando, vamos cachando eh, las diferencias entre cada una eh, los gustos, por qué, por qué no porque sí, y, y eso pues, eso eso un poquito como aterrizar la serie, porque ha sido tan buena Dale, eh, no, mi, no, idea, no. mi idea era enfrentarlas por tú las tenías ya o las tenías así nomás Mira, yo las tenía rankeadas, pero igual me acuerdo porque las tengo muy presentes. O sea, ya, ranquémoslas. de las 5 a ya. la una y, y vamos comparándolas y vamos hablando un poquito de cada una, ¿por qué? Porque las encontramos vale. bacanas, qué lo que tiene. Eh, dale tú primero, la quinta. ¿Cuál cuál es cuál es tu serie favorita, la quinta? Oh, um, déjame, déjame improvisar una lista. Tío. Ya, ahora tenía una lista, <ríe> Un una lista. No, sí. espera, espera, espera. Es que la tenía los estar en el local. Dale, dale, rellena, rellena. Dale, pero si ya me la habían dicho, la tenía nota. Ah, es que se me olvidaron, pero... ¿Vamos a pasar de la quinta para abajo? Sí, ya, bueno, dame, dame cualquiera de las quintas. No, no necesitas hacer ranquear. Yo la había rankeado, pero puede ser cualquiera. Enfrentemos cualquiera. De es tus que, cinco favoritas que te acordáis. Y a las cinco, yo desfriaré. Client, la clásica sí. Fiend Ya, buena. Sí, no. Puta, mira, yo yo quinto sí, estuve o sea. a punto de poner Steinfield. Hubiera estado bueno que, que hubieran chocado. Oh, la, dale. Sí, bueno, ¿sabes qué? No, no, yo viví Steinfield, no me gustó mucho. Pero igual sí. pero a hacer. Pero a ti te Antitesis, muchas cosas, está muy, bien. Sí. está muy bien. Pero dale, ¿por qué elegiste Fiend, ¿Por qué te gusta tanto? Eh? Eso, ¿por qué elegiste Fiend Contento no. del, del top 5. Eh, a ver, yo, eh, a ver, yo, las, yo, yo las, las series que elegí mira, yo la cuarta tengo, no me acuerdo de la cuarta ahora pero yo la elegí porque yo las series que a mí me han más, me han, más me han gustado tienen que ver porque como me han tocado la, la, las situaciones como que, que, que tratan ¿Qué tal? Muy, muy vago esa bueno. Sí, un poquito, pero, <risa> pero, pero, pero dale, de explayate. Sí, que. Pues, ya. Fíjate, eh, al principio me costó verla, no enganché al tiro con pie, ¿sí? Y yo después empecé a verla, y es muy entretenida. Y ya cuando eh, enganché mucho, ¿sí? fue como la segunda o tercera temporada cuando empezó el tema de que el rollo de la. Eh, pues, cuando empecé a conocer los personajes, Venga, me gustó mucho, por ejemplo, la relación que tenía el loco con la, con la galla que no lo pensaba porque era feo y después la sí. galla está más grande y lo toma en cuenta, caché, porque ya la galla busca otras cosas. Sí, sí. Que, que asaltó a Roy, creo, no me acuerdo cómo se llaman los personajes. No, no lo... Sí, sí, sí. Entonces, no, pero ahí, ahí dice donde clavo, porque, porque el bolón de Frient es básicamente los personajes y los actores que lo interpretaron, Este es Frient. Bueno, y un poquito de los guiones. los guiones al principio están muy bien y al final se fueron a la mierda, pero, pero es que los personajes sí, eran pues, muy buenos, muy entrañables. Una, todo, una, todo, todo. una polémica con, sí, pues, eh, una polémica con, con el final. Decir. Pero a mí, al padre. Es que no film, bueno. me, me, No, sí, porque se suponía que se quedó con Roy y se iba a quedar con el otro loco, que es el, el antropólogo, y al final hicieron como el final de nuevo, no sé cómo fuera, Pero a mí este me gustó básicamente porque. Eh, a ver, esta serie me gustó porque la encontré buena y me gustaron mucho los personajes. Básicamente Y el tema de la separación, cuando termina la pareja, no me acuerdo los personajes. Está Ross. Ross. Eh... <risa> está Fibi, Mónica, Rachel, Ross. Ya. Eh... Eh, el rollo que, que hay con, con, con Ross y, y la Rachel. Esa weá cuando terminan, ese capítulo es muy bueno, weón. Sí, sí. Pasa una weá muy, muy buena que yo creo que a mucha gente la ha pasado, que realmente es como esas terminadas medias. ¿Cachai? Es como, termináis, pero no termináis. Las, las, yo lo que digo las terminás con tirabuzón. Que claro. se entiende que terminamos, pero no terminamos, porque si yo me meto con claro. otra mina, eh, me fui bueno, sin tiempo, weón. Sí, pues, pero. No, pues resume... no, sí si terminamos. Sí, pues, es que este, toda esta situación que muy que pasa mucho y toda la opción se resume en el grito culeado del Ross cada vez que pasaba esa hueá que era ¡Habíamos terminado! que era We are the break, algo así no, no, no, no, no dominó muy bien el inglés, cachai, pero era eh, estábamos en un break We are the break y cada cierto tiempo en los capítulos el te la, la gritaba y era muy divertido porque sí, pues, como que el guan se justificaba que habían terminado pero era como muy, como, como, como que te sentías en la situación de como que te hubiera pasado a ti es como habían terminado, no. pero como que no terminaron, para uno no terminaron y finalmente era como pao, Claro, no se entendió bien el término, el loco se mete con otra mina y finalmente termina siendo como infiel, pero... No. No. Ahora, esto sí. todo lo explica, me lo explicó un, un, un psicólogo, me dijo, las relaciones son de todos Por lo tanto, si uno <risa> no está enganchado, no hay relaciones. Sí, bueno, sí buena explicación, sí, buena explicación.